¿Y ahora? ¿Eso? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? ¿Todo el mundo? Vale, pues antes que nada, agradecerle, agradecerle a Andrés, agradecerle a Town, a Enrique, a todo el mundo, todos los profes por la por permitirme estar aquí chismoso y por permitirme hablarles un poquito sobre, el, sobre, sobre lo que yo estoy haciendo un poco más como usuario de los, de los modelos de nicho y más en general la idea de las áreas de distribución, los nichos ecológicos desde una perspectiva más, más evolutiva, ¿no? para que no, eh, eh, para desquitar un poco el, mi, mi boleto del curso, ¿no? he estado ahí varios días, entonces para desquitar un poco lo que... Lo que, el permiso que me dieron para estar aquí les quería platicar un poquito sobre, esta, sobre lo, lo que estoy haciendo en esta, en esta línea y cuál es mi idea de, de cómo podemos juntar todo lo que ustedes están aprendiendo sobre el modelo de nicho traspasado a las áreas de distribución pensando desde una perspectiva evolutiva para entender los patrones geográficos de diversidad que es a lo que, a lo que yo me dedico yo eh, soy investigadora investigador aquí de Lineacol, me encuentran en el Campus 1, en el Laboratorio de Oncología Evolutiva, y les quería platicar un poquito sobre, eh, en términos de, como ustedes lo han visto en este curso, de GO, de NF, o de NR, y de Delta T, el cambio en el tiempo de, los, de, de, de las áreas y de, los, y, y de los nichos. Y esta historia y nuestra relación con el grupo, pues ya tiene algunos añitos. Eh, yo conocí a Andrés por allá del 2003 o algo así ¿no? cuando, cuando, hacían, cuando él estaba de exiliado eh, más bien de refugiado político en el laboratorio de macroecología de la UNAM en el cual yo era estudiante y pues ya se imaginarán esas figuras no pero bueno eso, de eso ya llovió y desde aquella época pues venimos discutiendo y venimos discutiendo sobre las cosas que nos gustaría hacer, lo que ya estamos haciendo ahora, y es pues una gran satisfacción ahora hacerlo como, como colegas y con nuestros antiguos profesores y, y, y colegas actuales. ¿no? Y después de eso yo, yo tuve la oportunidad ya más adelante de integrarme un poquito de manera satelital a este gran grupo, a esta escuela de, de, de Kansas, que en realidad ahora le, ya ustedes ya la conocen como la Escuela Guadalupana, ¿no? Pues yo, yo fui a estudiar con Jorge, una parte de mi doctorado, con Andrés, este es Alberto Jiménez Valverde, del que les habló Enrique hace poco. Y bueno, este señor pues ahí estaba de colado y pues bueno, ya este… y pues me tocó hablar con él, ni modos, ¿no? Y así pues ya me fui integrando un poquito a ese grupo, siempre con, una, con, con un pie en las cosas que yo hacía, más de mi geografía, más de macroecología pero bastante enterado de lo que estaban haciendo estas, estas personas en el área de informática de la biodiversidad y en el área de modelado de nichos. Esto fue cuando lo de Conavio, ¿cierto? ¿2009, 2008? Por ahí, ¿no? Por ahí, 2010, 2015. Bueno. Ok, entonces, ¿qué? ¿cuál? La principal pregunta que yo me hago, que se hace mucha gente, pero la que yo me hago en particular... Más, más allá de entender las áreas de distribución y las, eh, los nichos ecológicos, cómo generan este gradiente que es el más evidente en el espacio geográfico de la diversidad. Las especies no están distribuidas de manera heterogénea, hay regiones en las que hay más especies, hay regiones en las que hay menos especies. ¿Y cómo estudiamos eso? Atrás de esto está el área de distribución de las especies, que la podemos estudiar de diferentes formas, podemos pensar eh, en, en, en, en la forma geométrica, podemos pensar en la estructura interna de la que ya, ya estaba hablando Enrique un poco más enfocada en el nicho pero podemos pensar en, el, en, en la expresión geográfica de eso o simplemente en la ubicación de las áreas de distribución en, el, en, en algún gradiente relacionado con esto está todo lo que ustedes han estado viendo de la dualidad de Hutchinson y cómo se relaciona el espacio climático con el espacio geográfico ¿no? en donde tenemos la distribución de una especie podemos tener la otra parte de la, la otra cara de la moneda en el espacio ambiental y ustedes han estado aprendiendo sobre esto que está aquí, sobre las funcioncitas, algoritmos que te relacionan estos dos, estos dos espacios, ¿cierto? ¿Cómo yo intento abordar eso? Pues yo intento abordarlo en dos, en dos dimensiones principales, en la dimensión temporal y en la dimensión espacial. ¿no? la que tenemos, Si lo pensamos así de manera general, podríamos tener un eje de tiempo, un eje de, de, de espacio geográfico, tenemos, tenemos nuestras características de las especies, que en este caso ustedes ya vieron, pueden ser los nichos fundamentales pueden ser las áreas de distribución o cualquier otra eh, trait o característica que ustedes quieran las relaciones filogenéticas entre las especies cómo, cómo están emparentadas las especies, eso en el tiempo eso interactuando con el ambiente y cómo todo eso se relaciona para determinar los, los, los patrones de, de diversidad ok, pues pensando en, este, en esta visión evolutiva, esta visión más temporal de las áreas de distribución y de, las, de los nichos de los ecológicos en términos que les gustaría a, a, a Jorge principalmente, a Jorge Soberón Delta-GO en el tiempo ¿no? cuánto cambian las, o cómo cambian las áreas de, de distribución en el, en, el, en el tiempo en ese sentido se ha venido proponiendo una unión en la, en la literatura se ha venido proponiendo una unión entre una, una visión más de, del pasado pero no el pasado solo reciente sino el tiempo profundo, ¿ok? De cómo estaban organizadas las, las especies, cuál era su distribución, en dónde estaban, cuáles eran las condiciones. Lamentablemente no tenemos datos tan atrás en el tiempo de condiciones ambientales, pero sí tenemos datos duros, son los datos fósiles, ¿ok? Y podemos reconstruir las, las relaciones entre las especies que existieron en el pasado y que ya son extintas, extintas y cómo se relacionan con las que están presentes aún ahora. Y podemos pensar en una, en una físicos le llaman el espacio-fase, ¿no? de cómo podríamos ir viendo el cambio de las distribuciones en el, en el, en, en el tiempo, o sea, espacio y tiempo en el mismo, en el mismo plano. Pues imagínense, usando esta figura de esta revisión de Fritz eh, y colaboradores, podemos pensar en un eje temporal aquí, en las distribuciones individuales de las especies, en sus relaciones filogenéticas y podemos ir mapeando eso en el tiempo y ver cómo van cambiando los patrones individuales de distribución y de conjunto también de todas las especies que ocupan una cierta región geográfica de interés y además tenemos sus relaciones, sus relaciones filogenéticas. Entonces, en sentido general, a esto se le viene llamando como macroecología evolutiva, si usas fósiles se le llama paleo-macroecología, si usas nada más filogenética, pues es macroecología filogenética, pero en general se basa en ideas ya, ya, ya más antiguas, este es un trabajo clásico del 96, del, del grupo FANMAP, ¿no? que trabajan con, con fósiles en, en América del Norte, y en el que van usando los fósiles para determinar las distribuciones en el pasado, pero pensando más en regionalizaciones. ¿Sí? Ya con un enfoque más de nicho ecológico, ustedes ya ven ese paper, Enrique Etan, ¿no? uno de los papers pioneros en esta idea de usar datos fósiles para pensar en la, en la, en, en la distribución de las de las especies y en los nichos ecológicos de las, de las especies. No voy a entrar en detalles, ustedes ya lo, ya, lo, ya lo vieron en este, en este curso. ¿Y cómo yo me he metido con eso? Pues, al no tener variables ambientales tan, este, para tiempos profundos, pero sí podemos tener fósiles para algunos grupos, o sea, es pensar bueno cómo se organizan y cómo va cambiando la distribución en el tiempo. Y hemos hecho nuestros pininos eh, eh, eh, con, con algunas ideas, y ahí con los colaboradores paleontólogos italianos y Alexandre y de, de, de Brasil, pensamos cómo, cómo cambia la estructura, cuál es la dinámica temporal de, la, de, de, la, de las distribuciones individuales, pero de la copresencia, ¿no? de la coexistencia geográfica de las especies a lo largo del tiempo. Que ¿Se mantienen las especies siempre juntas? porque están llenos, están acompañando el mismo ambiente, comparten esas, esas características o preferencias ambientales, o se están separando, se están agrupando con diferentes especies, ¿qué será que es lo que está pasando en, esa, en ese paso inexorable del tiempo? ¿no? Pero considerando las relaciones, eh, las relaciones evolutivas. Y podemos integrar datos fósiles, podemos integrar filogenias, bases de datos, eh, eh, como ustedes lo han visto, pero para el pasado, el pasado, el presente. Y en este trabajo... Eh, vimos al, al, a los mamíferos de 3 millones de años atrás hacia el presente. Y lo que encontramos sin mostrarles mucho, muchos detalles, lo que encontramos es que las respuestas, que ya se había dicho en algún momento, pero se pensaba que, que, que además de ser las respuestas individuales, las especies conservan sus nichos, que era aquella idea en, en, en, el, en el paper de Enrique, pues puede ser que eso esté pasando, pero en realidad cuando lo ves de manera individual, las respuestas son idiosincráticas, y esas respuestas idiosincráticas en realidad responden cambios climáticos en el tiempo, pero también a procesos históricos como la dinámica de diversificación, especiación, extinción, dispersión, etc. ¿No? Entonces podemos tener una perspectiva de cómo cambia el delta, el delta GO, el delta T, cómo cambian las áreas de distribución en el tiempo usando información de tiempo profundo y el pasado nos puede enseñar acerca del futuro. ¿No? Entonces podemos pensar cuál podría ser la respuesta de especies en un, en un, en un futuro lejano, quizás no tan, no tan cercano, pero de ¿OK? Entonces esa es una idea más o menos eh, general, usando solo, pensando solo en Geo que es hasta donde podemos llegar con este tipo de datos, pero si queremos pensar en el cambio de los nichos fundamentales o de los nichos realizados en el tiempo, el delta, delta nf en delta t o delta nr en delta t, pensando en este enfoque que, que, les, que les comentaba, de incluir espacio, de incluir ambiente, incluir tiempo, eh, y retomando las ideas de, de, de, conservación, de conservación de nicho que es justo la idea de incorporar tiempo y cómo ha evolucionado eh, el, el nicho ecológico de las especies en el tiempo lo que estamos proponiendo y que estamos se los comentaba en algún momento que hay ciertas, que hay dos grandes, dos grandes maneras de ver esto una es este, en el árbol filogenético en el tiempo y otra es en el espacio usando especies actuales y pares de especies, pares de especies ramadas Tienes la distribución, tienes el ambiente y comparas especies hermanas, ver sus especies que no son hermanas, por ejemplo. O puedes tener la filogenia y haces todo el análisis a lo largo de la filogenia. Esas dos líneas han sido más o menos, para, se han venido desarrollando de manera paralela. La, la, la propuesta, y esto todavía no sale, que acaba de ser aceptado hace poco, es juntar todas esas evidencias o todos esos análisis, que nos pueden decir qué está pasando con el nicho, en este caso, sería el nicho existente, el nicho realizado. No tenemos información del fundamental, como ya, como ya lo, lo, lo mencionó Town y la propuesta del, del método que ellos, están, que ellos están implementando. Pero bueno, con lo que teníamos, con nuestra alumna Franciele, este es Marcos, allá investigadores brasileros, lo que hicimos fue pues, juntar toda la evidencia que teníamos, usar, usar geo, usar las distribuciones de las especies, caracterizar los nichos climáticos de las especies, el nicho grineliano de las especies, usar la filogenia, las relaciones entre esas especies, calcular eh, eh, la sobre, el traslate de, de, esas, de, de, de las características ambientales entre las especies, usando la métrica, que eh, la propuesta que Octavio decía de, de, de Broniman y colaboradores, y también ajustando modelos evolutivos, Okay, no vamos a entrar en detalles en esto pero bueno, pensando en el tiempo en el, en, en el tiempo evolutivo y cuál es el modelo que mejor explicaría la evolución de la característica que nos interesa, que en este caso es el nicho climático de las especies entonces tenemos una visión de árbol, una visión filogenética, de modelos que nos pueden explicar qué es lo que está pasando cómo, cómo, cómo explicamos la evolución de la característica, pero además tenemos también el ambiente representado en el espacio ambiental Usando solo las, les ponía, solo las características que nosotros consideramos importantes, no las 19 y nada, usamos 9 nada más, que consideramos que se han dicho que son importantes para murciélagos, y considerando M's, aquí le metimos m también, entonces estamos, eh, desde una perspectiva eh, de usuario un poquito más informado, estamos queriendo integrar todo eso para pensar en la, en la, en la, en la evolución de nicho. Y con esto concluimos que, que efectivamente hay cierta evidencia de conservación de nicho gracias a, a, al ajuste de, de modelos, no tienen que entrar en detalles, pero el mejor modelo fue este modelo OU, que es un modelo de selección estabilizadora que corresponde a, a, a conservación de nicho y considerando el traslape de los nichos de climáticos de las especies, por ejemplo, podemos pensar en, en especies aleatorias, en las especies aleatorias pares aleatorios en la filogenia o de pares que realmente son, son hermanos, de, la, de, los, de los pares en cladogénesis, podemos calcular el traslape, ¿no? Habíamos estado, ya, ya ¿se acuerdan de esta D de Schneider? No hay nuestra figura, pero crean estadísticamente, pues es, es, es, este, hay un traslape mayor en las, en, la, en las especies que sí son hermanas que en las especies que no son hermanas. ¿no? Entonces estamos eh, colocando diferentes evidencias. Para, para demostrar que parece ser que sí hay conservación de nicho. ¿no? Entonces, esa es como, como la idea de ir integrando una visión geográfica, una visión climática y una visión filogenética para evaluar la, la, la evolución o la conservación del nicho climático de las especies. Pero, ¿qué más, qué, más está, cómo, ¿qué más podemos hacer? ¿Hacia dónde se está avanzando pensando en esta cuestión más temporal, más evolutiva? Tenemos que pensar en los nichos fundamentales. ¿no? Como ya vieron el problema de que somos ignorantes, no sabemos cuál es el nicho fundamental, tenemos el nicho existente y hay un problema cuando queremos reconstruir los caracteres de eso, todo lo que estamos eh, nos platicó. Pues hay algunas personas, hay ciertos grupos que ya se, que se están preocupando exclusivamente por caracterizar los nichos fundamentales con base en, en experimentos fisiológicos. ¿no? Entonces, se tienen ya varios datos para, para, para algunas especies y principalmente pensando en estas, principalmente cuestiones eh, de temperatura cuáles son los límites de temperatura que una especie soporta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay, sí hay cierta, cierta información de esto y a nivel global, ¿no? Pensando en, la, en los límites de tolerancia y en, en, en este artículo de Jennifer Sunday y colaboradores, lo que, lo, lo que ellos dicen es que pues, no están, los, los, algunos organismos están muy cerca del límite máximo de, de, de tolerancia. Entonces si hay aunado un cambio climático, pues eso puede ser que, pues, corren mucho más riesgo porque están ya muy cerca del límite de la, de la tolerancia. Pero aquí no hay, no hay, no hay filogenia y es pura fisiología, tampoco hay, tampoco hay distribución, tampoco hay la proyección del hecho fundamental a la, a la, a la geografía. Pero sí se está haciendo, este mismo grupo de Jens Sunday, y se acordarán de estos gráficos, son muy parecidos a los que, a los que ustedes estuvieron viendo, están pensando justo en, las, en, en la fisiología, en la, en la tolerancia... ¿Y cómo llenan esa tolerancia a partir de, de, de, de, la, de lo realizado, de la distribución que ocupan? La distribución en el espacio y la distribución en el ambiente. Entonces, ¿será que, será que sí llenan esa, esa tolerancia? ¿Será que la sobrepasan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y si esto tiene que ver con el límite de calor o con el límite de frío? ¿no? Entonces, están juntando esas dos, esas dos eh, maneras de explorar los nichos. El nicho fundamental, medido por fisiología... El nicho, el nicho realizado medido con la distribución, con la expresión geográfica que muestran, que muestran eh, eh, las especies. Y ese es justo un punto que yo creo que es hacia donde está avanzando desde mi perspectiva, desde las cosas que yo, que yo más trabajo, que es juntar esa parte de nicho fundamental con datos duros de fisiología y la distribución geográfica de las especies. Como esta propuesta que ya tiene algunos años de, de, de emigrar a con, con Pablo Marqués y, y, y colaborador chilenos, en, en la que están en la que están justamente relacionando las curvas de respuesta fisiológicas, unas medidas con experimentos fisiológicos, como en este caso B y otras A, medidas a partir de la distribución y haciendo esa, uh, haciendo esa relación de, la, de, las, de las tolerancias, ya sea con modelos de nicho o con modelos fisiológicos, y poniendo esto en el mapa, ¿no? y preguntándose qué es lo que, si está evolucionando, si no está evolucionando y qué es lo que podría pasar ante escenarios de cambio climático. ¿no? Entonces, esa, esa, esa propuesta más o menos reciente y que sigue, que sigue explorándose, esto salió el año pasado porque ni siquiera está en un issue todavía, lo que también se empieza a relacionar cuestiones fisiológicas, como esto que se llama la, la, la zona eh, termal neutral, zone, la zona térmica neutral de las, de las especies y el tamaño del área de distribución de las especies. ¿Será que mayor tolerancia climática corresponde a mayor área de distribución? Es una idea que incluso RACOPOR ya la, ya, la, ya, de ya la proponía. Entonces, o sea, se está trabajando también en esa dirección. Cosas bastante, eh, bastante recientes que yo creo que son eh, el siguiente paso para unir estas dos, grandes, estas dos grandes líneas. Seguir pensando en las áreas de distribución pero incorporando cuestiones de nicho fundamental en un contexto, en un contexto evolutivo. ¿Okay? Y eh, de mi lado y con los grupos con los que estoy colaborando, estamos intentando integrar todo esto. Por ejemplo, en este grupo del, del, del centro de... Y, y, y van a ver que aquí para eso me dio... ¿Qué hago? No? Como decía Luis, que aparece con, con la misma camisa en todas las fotos. Eh, en, este, en, este, en este grupo, aquí están en orden de quienes están ahí, en este grupo comandado por Miguel Olaya y Ignacio Morales, en está también Araújo y están, y están otros, otros personajes, lo que estamos intentando... Es justo pensar en los nichos fundamentales desde una perspectiva, desde una perspectiva evolutiva para todo bicho que tenga datos, bicho planta que tenga datos y haciendo comparaciones entre, entre, diferentes, entre diferentes grupos. Y, y esto todavía no lo, hemos, eh, no, lo, no lo hemos publicado, pero tenemos una base de datos con, con, con diferentes organismos que tienen datos de experimentos fisiológicos, tenemos la edad de los grupos a los que pertenecen Sabemos a, a, qué, a qué reinos está en el agua, está en la tierra, sabemos su fisiología, entonces estamos haciendo una relación de, lo, de, las, de las capacidades fisiológicas en un contexto evolutivo para todo el grupo que tiene, para todos los bichos que tengan datos. Y ojalá este el, el, el paper sea aceptado dentro de poco, porque estamos eh, eh, haciendo disponible una base de datos de alrededor de 2.000 y tantas especies con datos, con datos fisiológicos, ¿no? para comenzar a explorar un, un, un montón de cosas. ¿no? Y con otro grupo... Del, del, del Instituto Nacional de Ciencia e Investigación en Ecología, Evolución y Conservación de la Biodiversidad en Brasil, eh, lo que estamos pensando es ir un poquito más allá, hacer justamente esta relación de principios fundamentales, áreas de distribución y, y, y evolución, con colegas igual españoles: Miguel, Sidney, Brasileros, Argentino, Pablo, Talita, Brasilera, y pues allá nos hemos metido. ¿no? Eh, ¿En donde qué es lo que queremos hacer? Juntar todo esto que les vengo platicando y que ustedes, vieron, que ustedes vieron en el curso geo fisiología tolerancias fisiológicas nichos fundamentales en un contexto evolutivo y pensar así, y, y, y, y intentar responder esta pregunta si los nichos están evolucionando o conservando en qué contexto cuándo sí cuándo no qué grupos cuáles son las características etcétera, etcétera, etcétera, pero juntando, juntando pues todo lo que ustedes estuvieron viendo aquí de nichos fundamentales, áreas de distribución con una perspectiva filogenética evolutiva explícita, y esa es, ese es desde mi perspectiva y desde lo que yo estoy haciendo hacia donde me estoy moviendo en términos de, de nichos ecológicos y de áreas de distribución, y con eso pues agradecerles nuevamente e invitarlos a mi laboratorio, que no tiene mucho, pues es una única salita ahí sin nada, pero bueno, pues, en el piso se pueden sentar si quieren. Queda allá <risa> en el campus 1, en el edificio C, aquí en el INECOL. Y este, pues gracias. ¿Preguntas?